<risa> oh, oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble Hola, amigos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy es para que todos bien. El día de hoy les vamos a hablar otra vez de comida coreana pero no es cualquier comida coreana, es una de las más populares y una de nuestras favoritas. Estoy hablando del barbecue. Barbecue coreano. Usualmente cuando comemos barbecue, comemos samgyopsal, que es como cerdo, que es como pedazos de tocino gruesos. Pero no es este ahumado ni nada. Entonces les vamos a enseñar un poco de cómo se come, cómo es la cultura más o menos en los restaurantes. Y pues ya es súper rico, la verdad es que nos gusta mucho porque hemos encontrado unos lugares súper buenos donde hay buffet Les enseñamos ahí más o menos cómo tienen que asar un poco la carne, cómo se la comen. Ya saben que aquí en Corea es como el mayor es al que se le respeta, entonces siempre el menor del grupo es el que le toca cocinar la carne. El menor o en su defecto que nosotros cuando íbamos, íbamos con otros amigos más jóvenes como no sabían, pues ya yo tenía que hacerlo, Diana no tenía que hacerlo entonces... Así es, el timón. La verdad es que es súper rico y al principio era como para mí un poco difícil el hecho de tener que cocinar tu propia comida cuando vas a un restaurante porque pues... ella iba para que le sirvieran, pues aquí va uno a un restaurante, si no, uno va para que le sirvan, le traigan, le hagan, le preparen, pues si no en su casa y te ahorra todo el dinero, ¿no? Pero ya pues poco a poco le fui como agarrando el gusto, ¿no? En lo personal no me gusta mucho como grilear la carne porque oliendo mi ropa como a barbecue todo el tiempo entonces quizá es muy buena y ya saben que es la cocinera oficial de Double Trouble entonces pues yo dejo a la chef profesional hacer su trabajo y yo me dedico a comer comer pero bueno <risa> cuando vas al barbecue usualmente tienen un lugar para donde puedas poner tus suéteres o chamarras sí, para claro, que no abajo de un bote y pero pues igual lo que traes, se junto a la caja siempre tienen un <risa> Ajá, suriches. como un de esos que te echas que huelen rico. No sé, aire del campo, de la campiña. Para que no, o sea, no vayas oliendo a barbita. Van a ver que hay como varios estilos de restaurantes. Y la carne, la calidad de la carne varía obviamente de lugar a lugar. Sí, también los precios. Seguramente van a querer saber. Por ejemplo, encontramos un buffet que tiene carne, digamos, de calidad mediana, ¿no? No es la mejor carne, pero tampoco está muy mal. Y son 8000 mil creo mil 1001. No, 9 ya. Ah, mil es, ¿no? Pero obviamente es todo lo que puedas comer. Entonces, es un día van con mucha hambre se pueden quedar ahí no 3 sé, horas. 3 horas comerse y meterse toda la carne que les quepa y listo, nadie les va a decir nada, ¿no? Todo por 9001. mil ¿debe esa No, sí! ¿no? sí! ¡Ah, ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, la ya conocida Salinas por ejemplo usualmente cuando no es un buffet lo que les dan son 100 o 150 gramos por un promedio de 11 o 12 mil wones que son 12 dólares más o no menos Ya, si quieren comer carne de res o otro tipo de cortes pues obviamente el precio varía mucho más y puede llegar hasta los 50 mil wones o un poco más tal vez nos gusta porque pueden ordenar como... caldos, caldos. entonces yo pedí un kimchi jjigae y Gisela pidió un y jjigae ¿si ¿Sí ven la diferencia? exacto el mío es el frío porque nos trajeron hace media hora y el mío sigue hirviendo aquí están todos los side dishes cebolla, ajo eh, ¿cómo se llaman? condimentos kimchi cebollas y aquí se está haciendo nuestra carne ah, ¿vieron? el fuego la verdad se ve súper rica aquí está la lechuga para que se hagan como los envoltorios o tacos de carne una salsa que según pica pero no pica esos son como rábano y ya, todo se repite, ¿no? Y esa es la carne que pedimos. Y pues ya uno la va poniendo en su asador, la corta, se la come y ya, todos muy felices. Bueno, esta es como la típica barbacoa coreana. El día de hoy pedimos carne de res y carne de cerdo. Casi siempre vamos a comer sangue que es de cerdo pero hoy decidimos combinarlo. Pues está padre, esperemos que les guste y que aprendan a comer el barbecue. Así es, en México, por lo menos en el DF hay muchos restaurantes donde pueden comer el barbecue. Obviamente en México no es tan barato, pero es rico. O si ya en el plano creen que está muy caro, pues háganlo en su casa y también está padre. Nosotros así lo hacemos a veces. Sí, exacto. Tenemos una parrilla, pero si ustedes tienen parrilla pueden hacerlo. Exacto. Si vienen a Corea o algo en todo caso, igual es una de las cosas que tienen que probar. Así ah, que tienen que probarlo. Así es. Y pues ya saben, si vienen a Corea y quieren ir a probarlo y no saben con quién, pues... Si nos quieren invitar, pues nosotros los llevaremos. Claro, nosotros así. les podemos enseñar cómo hacer el SAM, que es como el taquito de la carne, ¿no? es todo por el día de hoy. Ojalá se les haya antojado mucho. Díganos aquí en los comentarios qué les pareció y si se les antojó o no y qué prefieren ustedes. O si ya lo han probado. Si ya lo han probado, díganos qué les pareció y de qué más les gustaría ver videos de comida otra cosa coreana. Acuérdense de dejar sus comentarios aquí en YouTube, todos los comentarios los leemos y los tratamos de contestar. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, estamos Twitter, en Twitter, Instagram y Facebook. Y Facebook. ¿Sí? Como el Double Trouble en Corea. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo y pues que tengan un buen día. Adiós, adiós, somos, somos el troll en Corea.